diario al doctor Rodríguez quien es director regional de salud pública. Yo utilizo siempre el término tal vez incorrecto, pero el jefe de salud pública de toda esta región, Salcedo o la provincia de Duarte y Samaná, es el doctor Rodríguez. Así que si tiene otro nombre, doctor, verdad, es el momento para sacarnos de la vida. Doctor, gracias, bienvenido a Contacto Diario. Sí, muy buenos días, Puntier, muy agradecido, contento, por primera vez, como dices tú, de estar en tu prestigioso programa, al igual que mi médico de cabecera <risa> y amigo, y, y mi género, y mi sí, doctor Romero, que siempre ha sido un pilar, al igual que tú, del desarrollo tan efectivo de este programa. Mi nombre es Rafael de Jesús Rodríguez Cruz, pero casi siempre eh, los médicos nos caracterizamos por llevar siempre como honra el apellido, doctor Romero, doctor Rodríguez, sí, sí, doctor Fontana, sí, sí. etcétera, etcétera. Así es que bueno, doctor, Mira, que una, está con una nosotros. Una de las cosas que, Víctor, que, que tenemos que comprometer a, a, a al doctor Rodríguez, es que este no sea la única intervención, sino que sea parte del espacio, porque el llevar la información sobre lo, lo que está pasando en materia de salud en nuestra región, es, sería importantísimo que él no, no ceda ese espacio cada cierto tiempo para así mantener a la población totalmente informada. Una población informada te, es capaz de entender todos los procesos que se está haciendo, ya sea lento o rápido, dependiendo del protocolo que pueda hacer salud, que, el papel que hace salud pública en nuestra región. Yo creo que es un, un buen momento para comprometerlo, para que cada cierto tiempo nos, nos haga una de esas visitas que es tan importante para nosotros. Así es. Bueno, pues ya el doctor sabe que nosotros... En, toda, en cualquier área es un compromiso nuestro como medio y como comunicadores pues estar a la, estar a la disposición de que todas las orientaciones que vayan en beneficio de la colectividad, eh, pues nosotros siempre estamos dispuestos a colaborar. Doctor, vamos a hablar sobre cómo ha ido su gestión aquí al frente ya de salud eh, pública en, en esta región que le ha tocado pues dirigir en una situación tal vez no la más agradable, pero sí una situación donde ha tenido que asumir retos. Y es con la situación de la pandemia que vive el país y que nosotros en la zona pues, hemos sido impactados de manera directa. ¿Cómo anda la situación, el manejo, el dominio y el, el control del COVID en esta zona? Sí, muy bien, Pontier. Eh, Tú sabes que nosotros venimos asumiendo una gestión eh, después de dos directores, en poco tiempo, es decir, cuando el doctor Garabó tuvo su problema de salud, asumió la doctora Miguelina, una doctora de mucho valor, porque asumir esa pandemia en los actuales momentos que ella lo hizo, eh, hay que tener valor. Y posteriormente vengo yo, y nosotros nos hemos mantenido acorde con lo que establecen las normas internacionales, eh, trabajando unido al director provincial de salud, al doctor Luis Rosario, y ustedes se han dado cuenta, como comunicadores, que en lo que nosotros tenemos ahí, hemos disminuido notablemente lo que son los casos de COVID-19. ¿Cómo nosotros lo hemos enfrentado? Lo hemos enfrentado de una forma agresiva, eh, unido a un sinnúmero de factores sociales, como es el caso de la gobernación, de la policía, de la junta de vecinos, etcétera, etcétera. Todo acorde en base a los más importantes, que es el distanciamiento social, la mascarilla, número uno, y por encima de todo, al lavado de las manos. Esos son los tres factores fundamentales que de continuarlo lo la yo te garantizo a ti que nosotros, vamos a mantener unos niveles que hasta ahora mismo tenemos controlados. No obstante, que ustedes saben que es normal que un día más que otro haya un piquito. Por ejemplo, ayer nosotros teníamos 13 pacientes en Huiza, de los cuales falleció el señor Feli Núñez, un empresario cacao talero, eh, que lamentaba mucho su deceso. Teníamos 11 pacientes en INEME, 9 en el siglo, etcétera, etcétera. Cuando nosotros mantu mantuvimos una baja, casi siempre, entre 8, 7, ¿Eso 6. ¿Eso fue, doctor, durante este fin de semana? Sí, durante este fin de semana, sí. Okay. Eh, pero aún así, nosotros a nivel de la región mantenemos el COVID controlado y pedimos a la población que nos ayudes a contribuir principalmente con lo que te acababa de decir, el distanciamiento social, porque ese, ese y la mascarilla son los fundamentales. Doctor, hay, una, hay un reto, o otro reto que se propone, que tiene Salud Pública en esta situación, recuerda que estamos en una época ya final de año, mm. la época de la Navidad, y hay muchas eh, eh, personas opinando, por ejemplo, y vimos cómo el, el ministro... Eh, emitía una opinión con respecto a lo que pudiera ser el 24 y el 31 eh, de diciembre, ya comienzan a, a surgir propuestas. En ese sentido, eh, ¿qué opina el director regional de Salud Pública que pueda pasar o cómo se podría manejar esta situación ya en la época entrando diciembre? Sí, ayer estuvo por aquí, ustedes lo pudieron observar, al ministro de Salud, doctor... Plutarco Arias. El doctor en su entrevista decía que mejor uno pasar un día limitado o una noche limitada y no que pasarlo compartiendo momentos desagradables de un pariente que se le haya ido a uno por culpa de celebrar un día. Una, una Navidad cualquiera la pasamos nosotros cualquier día, vale la redundancia. Porque... Porque él plantea que es mejor una comida al mediodía y que ya cada quien en la noche esté en su casa. Porque nosotros teníamos 100 años que no veíamos una pandemia, ninguno de nosotros. ¿Y por qué no dejar de celebrar una noche, una cena? Porque ese es el problema. La no, porque, base fundamental ¿Por qué no variar la hora, doctor? Porque vamos a celebrarlo, podemos celebrarlo al mediodía Exactamente O sea, no es que vamos a dejar celebrar Es cambiar el horario por un asunto de, de que nos vas a beneficiar grandemente Correcto, y yo entiendo y estoy de acuerdo con el señor ministro Que en estos momentos tan difíciles Debemos de buscar todas las estrategias necesarias Para evitar el contagio Porque recuerda que estamos en una fase estacionaria, vamos a entrar al invierno. Y el invierno contribuye con lo que es la neumonía, la bronconeumonía, los resfriados comunes, etcétera La etcétera. influenza, la influenza que, que el dengue, el estopira, que en estos meses se, se, se hace su de manera normal sus picos. Pero una cosa eh, que yo difiero un poquito del, del secretario es... Si se mantiene el toque de queda, no es necesario eh, hacer eso. Ahora, si se quita el toque de queda, sí hay problema. Sí hay problema el toque de queda porque en la noche no hay por qué reunirse porque ya estamos en toque de queda. O sea, la gente no puede salir. La, después de las 7 la gente no puede salir porque hay un toque de queda. O sea... Ya eso tácitamente se está explícito, que la gente no puede salir en la noche. Pero serio, pero para sí. controlar esa parte emocional de la gente, que es 39, Eso 94, es lo que te estoy diciendo. No, no. es <risa> la cultura. Sí. Sí, Oye, una mira, cultura. mira, mira lo que pasa. La, lo, la, la, el disfrutar la noche buena en familia es eh, la, lo que vamos a hacer eso siempre, lo hemos hecho todos los años igual. O sea, el que sale a la calle, a ese que hay que controlarlo. El que sale a la calle a ese sí que controla pero la gran mayoría de los de los de las familias cristianas de este país hace su cena en navidad en su casa con su familia sin salir de ahí ahora bien si hay toque de queda no va, no va a haber gente en la calle eso no, eso eso nada eso es así ahora bien si se plantea que se va como hay muchas eh, presiones económicas y presiones del, de la de los de los de los, de, la, de los comerciantes y de los restaurantes y la cosa y se abre ahí sí no hacemos, nada, no hacemos nada con comer a las 12 si, hay toque de, si no hay toque de queda. Es no hacemos nada. Es una cultura, doctor Romero, que difícil. siempre ha prevalecido en la República Dominicana. La cena. Cualquier mm. día es una cena. Pero la cena del 24 es una cena especial. Es ah. una cena, eh, yo diría, hasta religiosa. Porque ya nuestro pueblo, por ser un país católico, acostumbra lo que dice el doctor Romero. Está bien que hay un toque de se, de queda que comienza a las 7 de la noche. Pero cuando usted tiene un traguito en la cabeza, se le olvida el toque de queda. <risa> y están todos eh, en su casa, pero después van a salir. Doctor, estuvimos eh, eh, eh, la presencia del presidente de la República el, el fin de semana pasado aquí en San Francisco de Macorís. Frutífera sí, visita. Eh, sí, sí, eh, ya eso Frutífera hablaremos en visita anunció el, el volver, continuar más bien de manera agresiva los trabajos del Hospital San Vicente de Paul que está aquí en Huiza, pero también eh, tengo entendido que visitó el Hospital San Vicente de Paúl, donde llevó eh, una significativa también ayuda al hospital. Hablamos un poquito sobre, sobre esa parte, esa, esa colaboración del presidente en su visita. La visita del presidente... Eh, es un cambio eh, notorio que ya el país está notando en Luis Abinader, De por sí está valorado como el segundo presidente eh, de mejor acciones en su gobierno en América Latina. Ustedes lo vieron en todos los medios de comunicación y en todas las revistas. Al sábado, el do el licenciado Luis Abinader, presidente constitucional, estuvo en Guisa, observando lo que es la construcción del Hospital Regional San Vicente de Paulo, que se va a llamar, igual que tenemos actualmente. Él se comprometió que a partir de enero habrá una proporción de 500 millones de pesos para dar continuidad a los trabajos de ese hospital y que posteriormente se irán asignando partidas hasta que se termine a mediados del 2022. Es un compromiso que el presidente hizo con este pueblo y con esta región. Un hospital que estará con todas las normas, establecida de ingeniería, inclusive tiene algo contra sismo, que se puede menear a la tierra y ese hospital no tendrá problema. Pero lo más importante es que tendremos ahí aproximadas 520 camas, todas las especialidades. Tenemos una escuela de medicina familiar y de emergenciología que serán continuadas desde ese hospital. Posteriormente, el Presidente estuvo en el hospital San Vicente de Paul, donde se hicieron donaciones de medicamentos, silla de ruedas, bastones, etcétera, etcétera, como una forma de ir contribuyendo con los hospitales. Porque déjame decirte, día que de los 22 hospitales que nosotros recibimos como región, fueron 22 hospitales completamente destruidos Clapsar. en todos los sentidos colapsado, colapsado colazado, colazado, y deudas en todos si tú te imaginara las deudas del hospital San Vicente de Paul tú no las vas a creer no soy el más indicado porque el doctor antiguo es que tiene que decirlo, uh -huh. pero si yo te digo a ti cómo están los hospitales que lo he visitado los 22 es increíble pero nosotros no vinimos a quejarnos nosotros vinimos a resolver y vamos a resolver porque tenemos un presidente que está dispuesto, y que tú has visto que en todas las regiones del país que va, lo primero que hable del sector, salud. Luis Abinader está enamorado de la salud, y va a hacer de la salud lo que ningún otro gobierno ha hecho, y lo dijo ayer. Doctor, sí. finalmente, ya en, en el sector salud, ya está tiene usted ya todo estructurado de manera para que ese enamoramiento que usted acaba de decir que tiene Luis Abinader, el presidente por la salud, también pues eso se refleje en cada una de las regiones eh, donde cada eh, director pues tiene su responsabilidad ¿tiene ya usted lista la estructura eh, médica hecha para hacer esa labor y echar a andar el sector salud aquí en la región del nordeste? claro, claro que sí, nosotros tenemos por ejemplo en Samaná eh, ya se logró terminar un hospital que estaba en fase final de la gestión anterior y que ya en los próximos días será inaugurado. Eh, el hospital POU de Samaná, donde la doctora Ribota es una prominente médico aguerrida, trabajadora, ya también tiene estructurado todo el sistema. El doctor Freddy Pérez de Nagua que tenemos un hospital que también estamos cambiando algunas cosas que no están bien y que en los próximos días van a funcionar en un 100%. Ya aquí en San Francisco, ustedes saben, tenemos un hospital fundado en 1926 uh -huh. con una estructura completamente es, destruida, le, le, no, le, lejos de, de, de lo que ya es los hospitales modernos, eso sí es verdad, y, ya y, llegó, y, es, y, es y en la parte doctor ya del, del personal humano, el personal médico, en ese sentido también está lista la estructura ya para... Tú sabes que el personal médico casi siempre eh, en todos los gobiernos eh, es una estructura intocable, son los mismos médicos, Tú sabes que a nosotros el colegio médico y la misma ley no prohíbe la, los cambios en lo que es eh, las designaciones de profesionales sí, de pero la salud. En el sentido de pero yo, pero de en la administración, sí. Claro, en en sentido. La administración claro. sí, ya tenemos organizado... Porque hay eh, mucha gente que está mal acostumbrada, doctor, 18, 12, 13 años A, a hacer las cosas bien y otras a hacer las cosas mal Entonces cuando llega esa, esa coordinación nueva hay que enrumbarlo No, espérate, no es por ahí, es por aquí claro y En no. ese sentido que me refiero En lo administrativo tenemos todo conformado ya Tú sabes que hay tres factores fundamentales en una administración Es el encargado personal, es el administrador y es el contable Que tiene que ver con la finanza Ya nosotros tenemos todo eso resuelto Pero tú sabes que el MAP nos ha puesto la vida un poco difícil a nosotros eh, con las designaciones de, de personas en todos los aspectos de, de la administración y por ende, creo que en los próximos días ya eso se va a regular vamos a tener los compañeros y amigos que trabajaron por la victoria de Luis Sabinader defendiendo diferentes funciones pero ya todo está estructurado solamente tenemos que Coger una agüita, como dice la gente okay. Y comenzar sí. a resolver la mayoría bueno. de los problemas Doctor, pues nosotros encantadísimo De que usted nos haya permitido Compartir con usted este espacio Aquí en contacto diario Decirle, como decía Sergio Romero al principio del programa Que este espacio está a la orden Todo lo que tiene que ver Para beneficiar la colectividad Pues este espacio está abierto a, a difundirlo por aquí Gracias doctor por estar con nosotros Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al Doctor Sergio Romero y ya voy a trabajar. Que no va a llamar, ser de ya. ese centro diagnóstico de, de San Francisco el ejemplo nacional. Bueno, casi, de eso no tenemos <risa> la El doctor Rodríguez, encargado, director regional de salud, estuvo con nosotros hoy en la entrevista VIP aquí en Contacto Diario. Vamos a la pausa y seguimos con los comentarios. Como siempre, tratar de hacer con la mayor objetividad posible. Así que